Nos ponemos de pie también, vamos Mereces la gloria y la honra Hoy levantamos nuestras manos Adorándote Señor Dale el mejor aplauso a Cristo con todo su corazón Y terminamos con gozo así Ya hemos llorado, hemos adorado y que lo hizo, qué bien. Ahora este es un tiempo de gozo, es un tiempo de alegría. Yo quiero escuchar la mano de los alegres, de los gozosos, de los hijos de Dios aplaudiendo así. Vamos, así. Yo quiero que cantemos, vamos, adora a Cristo gloria ¿Qué más? Y la obra Levánteme las dos manos arriba Hoy levantamos nuestras manos Adorando Tú mereces gloria Y la obra Hoy levantamos nuestras manos Le invoco a usted cantar a ti Todo San Francisco, a través de las bocinas que están allá afuera Que tenemos un Dios que vive, a ver esta noche que vive Y a su nombre, fuera más, yeah. Esta es la fiesta que se celebra en San Francisco El Alto, el nombre de Dios, Vamos me dio me amaste me We'll be right Porque me amaste a ti Te amo más y lo fuerte. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Oh. Te amo más que a mi vida. Más. Yo quiero más que que a Te amo más vamos giro. A Dios por lo que tenía que hacer Y ahora es un sueño hecho realidad Iglesia Vamos y creo en ti Vamos y lo Creo en ti En lo que harás En lo que harás Vamos y lo en mi Señor En mi En mi Decimos vamos y lo. Creo en ti, creo en ti, que Jesús, me lo quieras, me lo quieras. Hey, yo quiero escuchar su voz, creo en ti, creo en. ti Alguien puede adorar con sus manos y decir, Señor, te cree. Ti, que soy a su voz y lo, Yo creo en ti Jesús En lo que harás En lo que harás Yo te creo hermanos Creo en ti En lo que harás En lo que harás Ahora decimos con las manos arriba, levante sus manos algo así, recibe. Yo quiero escuchar a los victoriosos y a su nombre